Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son casi un minuto antes para las siete. me gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este proyecto del estudio de la Biblia todas las noches a las siete de la noche. Como habíamos mencionado, estamos estudiando la Biblia de manera inusual, de manera totalmente espontánea, eh, y estamos estudiando el libro Primera a Corintios. Hemos terminado parte del capítulo 10. El día de ayer hemos hablado sobre la idolatría en estos dos, dos días pasados. Si tú quieres ver el, los vídeos y no los has visto aún, puedes buscarlo en Boris Darmon Channel. Allí puedes encontrar eh, los vídeos que nosotros estamos subiendo a la red o también en mi Facebook. También lo puedes buscar un poquito mirando para abajo y de repente lo encuentras y ahí están los vídeos que tú necesitas saber acerca de lo que estamos estudiando del libro, del libro de Corintios. Hoy vamos a hablar de la última parte del capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el 33. Está hablando acerca de si tú no debes sacrificar tu comida a los ídolos, porque ese sacrificio es a los demonios, el apóstol Pablo lo dice, Tienes que ponerlo todo para la gloria de Dios. Capítulo 30, 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ok. El apóstol está hablando a los hermanos de Corinto, muchos de ellos que habían aceptado el mensaje de Cristo, pero que asistían a las escuelas y iglesias judaicas, donde comer carne no era comer carne, cualquier carne. Ellos se alimentaban. De las carnes limpias. Que Deuteronomio capítulo 5 lo dice, las que rumian y tienen pezuñendida, para que puedan ser alimento para el cuerpo de los cuadrúpedos, de los peces, los que tienen aletas y escamas, y de las aves menciona los nombres de las aves que sí podemos comer. Entonces, cuando el apóstol dice de todo de todas esas carnes, porque está hablando de las carnes que ellos podían comer, comer, sin preguntar por motivos de conciencia, sin preguntar si esa carne fue o no sacrificada a los ídolos, está hablando de los versículos anteriores, está en el mismo contexto, si no ha sido sacrificado o si ha sido sacrificado, no es un problema de ustedes, comerlo por causa de la conciencia, no preguntéis, al final, el Señor conoce vuestros corazones. Versículo 27. Si algún incrédulo, el que no conoce de Cristo, invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ha sido sacrificado esta comida a los ídolos? No preguntes el incrédulo necesita que tú te acerques a él y le des un mensaje de lo que tú crees ahora. Es decir, no te pongas a discutir en comida, lo dicen otros textos, en comida, en bebida, en, en días de reposo, primero preséntale a Cristo. El apóstol está enseñando este concepto. Entonces, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud Ah, tanto aquello que tú no sabes si fue sacrificado o no es del señor por causa de tu conciencia como tú no sabes mejor no preguntes si alguien te invita es un incrédulo come nomás sacrificado a los ídolos Estamos hablando de, de, de, de, de carnes sacrificadas a los ídolos. Y si te ponen una comida que fue sacrificada o no sacrificada y tú no lo sabes, no preguntes. Pero si alguien dice, eso fue sacrificado para los ídolos, entonces no lo comas. ¿Por qué? Por causa de la conciencia de la persona que lo dijo y lo reconoció y también de ti mismo. Porque Dios está diciendo que todo lo que se sacrifica a los ídolos es sacrificado a los demonios y los demonios no tienen congruencia con Dios. Digo, la conciencia no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Yo tengo cierta capacidad para poder determinar qué sí quiero y qué, qué no. Él tiene la capacidad de poder decidir qué quiere y qué no. Si él dice, esto se fue sacrificado a los ídolos y por causa de conciencia no lo quiere comer, está bien, déjalo que él decida. Del mismo modo tú, en otras palabras, sé tú responsable de tu conciencia y el otro de su conciencia. Interesante. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si yo participo libre de conciencia de aquello que no sé si fue o no fue sacrificado a los ídolos, ¿qué problema hay? Porque no tengo yo conocimiento, dice el apóstol. Si no tienes tu conocimiento de que eso fue sacrificado o no, no preguntaste, entonces sencillamente da gracias a Dios y come. En otras palabras, lo que el apóstol está tratando de decir es que cada cosa que nosotros hagamos, nunca olvidemos el propósito del evangelio. Dar a conocer a Cristo a todo aquel que no cree en él. Si con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser juzgado? Dice, dice él. Sí, pues, entonces, coméis, o bebéis, o hacer, o hacer cualquier otra cosa, lo que tienes que tener en tu cabeza es que lo hagas para la gloria de Dios. ¿Qué pasa que Pablo va haciendo una escala de valores? Es decir, si alguien te invita a comer y es un incrédulo y no te dijo si es sacrificado a los ídolos o no, come, da gracias y sigue adelante. Lo importante es salvar al incrédulo. Si algún creyente dice esto fue sacrificado a los ídolos o un, eh, o un eh, no creyente, por causa de tu conciencia no comas y también por causa de la conciencia del otro, que reconoció... Y que ya sabe que ese alimento fue sacrificado a los ídolos. Pero al margen de todo esto, si finalmente tú decides comer o no comer, lo que está tratando de mostrar aquí el apóstol es que debes tener una escala de valor que te permita determinar cuál es el principal objetivo por el cual tú actúas de la manera más coherente posible, con los principios que tú has adoptado de el aceptar a Cristo como tu salvador personal y ser un portavoz de su mensaje y de su plan de salvación. No importa, dice el apóstol, por el final, lo que entra por la boca no contamina al hombre, porque lo que nosotros buscamos no es tanto el cumplimiento de las prácticas cristianas, sino que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Es decir, que nuestra intención de, al hacer las cosas cristianas estén relacionadas con el propósito que tenemos de agradar a Dios en todas las cosas. Es decir, si nuestra conciencia y nuestro sentido de responsabilidad está basado en el conocimiento de Dios, en el principio de él, en lo que él quiere para mí, en que él es el Dios Todopoderoso y a él tengo que darle gloria porque envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí y gracias a esa muerte yo puedo alcanzar la salvación, ese es el propósito. Lo demás lo vamos a ver más adelante, lo vamos a conversar más adelante. Algunos hermanos no, no comprenden a plenitud esto. Ellos creen que por ejemplo el hito del bautismo consideran el bautismo como un hito entre mi vida pasada y mi vida nueva. Y normalmente dicen que si tú te bautizas, ya no debes usar aretes, no vas a beber, no vas a fumar, no vas a cometer fornicación no, nada de eso. O sea, de en adelante tienes que ser un santo. Yo no estoy diciendo que tiene que seguir con su vida pasada, pero lo que sí necesitamos entender es que la persona que se entrega a Dios, lucha todos los días con aquello que quiere él hacer para darle gloria al Creador, para darle honor y honra a su Salvador. El propósito de Dios es eso, que tú tengas como prioridad en tu vida dar gloria a Dios en todo lo que haces y poco a poco, o quizás para algunos de un momento a otro como yo conozco muchas personas que dejaron de tomar para siempre, que dejaron de fumar para siempre, que dejaron las drogas, inmediatamente se bautizaron y se entregaron a Jesús y cambió su vida. Yo puedo hacer esa obra también, pero no todos lo hacen de la misma manera porque Dios trabaja con la conciencia, la intencionalidad de cada uno. Y conforme nosotros vamos madurando, vamos a ir viendo los frutos que Dios va a obrar en nuestro corazón. Pero sobre todo, el apóstol dice yo quiero que tú hagas las cosas para honra y gloria de Dios. Al final, los sacrificados, los ídolos, si no sabes, no tienes problemas. Y si alguien te dice sí, ya lo sabes, entonces él no quiere comer, seguramente por causa de su conciencia, tú tendrás que aceptar eso. Pero si tú, con acción de gracias, finalmente al no conocer la situación, ¿Pides a Dios la bendición? El Señor te va a dar porque tú buscas la gloria de Dios sobre todas las cosas. Pero tú me dirás, ¿pero cómo vas a hacer y buscar la gloria de Dios si estás haciendo algo equivocado? Es que tú no sabes que estás equivocado. Es que tú no sabes si ese, esa, esa comida fue sacrificada a los ídolos. Tú no sabes. Ahora, si sabiéndolo haces, bueno, y todavía tienes la libertad de querer ir contra eso, bueno, es decisión tuya, es tu responsabilidad, es tu principio de conciencia. Nadie puede normar en ella. Nadie puede censurar a una persona porque si sabe que fue a los ídolos y lo come, eso es un asunto personal, es su conciencia. Nosotros no fuimos puestos para regir la vida de las personas. Nosotros no fuimos puestos para decirle qué, te, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer las personas. Nosotros fuimos puestos para enseñar el amor de Cristo. Y eso es lo que el apóstol dice. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, darle gloria a Dios. Que ese sea tu propósito principal. No seáis tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Concluye el capítulo, aunque sea esto de la idolatría, aunque tú veas situaciones que no te gustan, y ves a algunos hermanos que aceptaron a Jesús y siguen en su vida pasada, no hagas un problema. No te conviertas tú en tropiezo de los que caen en el pecado. No te conviertas tú en esos este, instigadores, o en aquel como el que monta el caballo en la carrera de toros que clava con una lanza la herida del toro para tratar de producir mayor este, rabia, mayor exa exasperación o exageración de su, de su ataque en ese animal, ¿no es cierto? No seamos así. Muchas veces nosotros mismos somos la causa de que muchos cristianos se desanimen y dejen las cosas de Dios. Porque nosotros mismos nos hemos convertido en personas que estamos permanentemente acusando, diciendo, haciendo que las personas estén permanentemente mirando su pecado. Y nos olvidamos que fuimos puestos para dar gloria a Dios. Si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. No se ha estropiezo ni a los judíos que saben qué cosa deben comer y qué no deben comer, ni a gentiles que no saben qué cosa hay que comer y qué no hay que comer, ni a la iglesia de Dios de los que ya forman el grupo del pueblo de Cristo. Es el mensaje de Pablo, darle el valor a aquello que realmente tiene valor. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos, dice él, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Entiendes tú ese principio? Bueno, es que hay otra cosa importante que también hay que decir. La mayoría de personas que son críticas, generalmente son personas que tienen algún problema por allí, que generalmente están diciendo a la gente lo malo que hacen o la manera de cómo se comportan, que es adecuado o inadecuada. Generalmente son personas que se olvidaron de que ellos también están luchando en otras, en otros aspectos. Algunos consideramos malo un hecho. Eh, de este tipo, y eso lo criticamos, pero no consideramos malo otro hecho de nosotros que estamos cargando sobre nosotros y que cometemos también, pero más en, eh, exageramos la crítica sobre aquellos que supuestamente tienen un pecado que no es el que nosotros tenemos, porque si lo tuviéramos no estaríamos hablando de ese pecado contra los demás. Entonces el apóstol Pablo dice, no seáis estropiezo, no busquéis vuestro propio beneficio, no tratéis de agradarlos a ustedes mismos, sino agradando a los demás, no buscando tu propio beneficio, porque el objetivo principal es salvar al hombre de pecado y conducirlo a Cristo. Yo no sé si queda claro este concepto. A veces no lo entendemos y decimos, sí, pero si él se bautizó, si él unió a la iglesia, ya debe cambiar. No es que debe, tú no tienes nada que hacer con la vida de los demás, sino simplemente ayudar a comprender el amor de Dios. La iglesia no tiene una función regente, la iglesia tiene una función pedagógica, es decir, para enseñar el camino de Dios y conducir a las personas a su conocimiento. Ojalá que esto pueda ayudarnos a todos a que podamos, en todo lo que digamos o hacemos como cristianos, darle gloria a nuestro Creador. Oremos. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las enseñanzas que necesita nuestra vida. Creo que con ella podemos caminar un camino mejor, establecer bien nuestros valores cristianos, y poner por sobre todas las cosas el deseo de darte gloria y honra. Que todo lo que hagamos de hoy en adelante sea para honrar tu nombre, Señor. Te entregamos nuestro corazón te entregamos el corazón de aquellos que están faltos de fe, te rogamos que tú ayudes a los que están enfermos. Te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga esta noche también y mañana pueda ser un bendito día para ti. Este es el programa Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. No te olvides, si te gustó el video, puedes compartirlo. Puedes buscarlo en Facebook Live de Boris Darmon o en Boris Darmon Channel. Allí puedes ver también el video si no lo has visto completo. Que Dios te bendiga. Buenas noches.